Hola, bienvenidos. Hay un concepto que subyace en muchos de los vídeos que estamos viendo que es el concepto de la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. ¿Por qué se llama así? Porque se puede utilizar además de modo despectivo. Se llama así porque es un concepto que se, digamos, incluye a partir de la inmunidad de algunas vacas americanas por los granjeros. ¿Y qué significa esto de la inmunidad de rebaño? Pues significa que si hay unas pocas vacas, en este caso, a las que no se puede vacunar porque están débiles, porque están enfermas, si están todas las compañeras vacunadas van a quedar protegidas, no les va a llegar el virus porque todo su entorno va a estar vacunado. A nivel humano pasa exactamente igual, el rebaño es quien te abraza, tenemos niños con inmunodeficiencias, tenemos personas con alergia a la que no podemos vacunar para una determinada enfermedad y entonces, el que toda la sociedad, todo su entorno, su clase, sus compañeros de trabajo, su familia estén vacunados, les da la protección que ellos a nivel individual no tienen. Este es el concepto tan bonito, inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Recientemente, una inmunóloga americana ha sugerido, y también es muy bonito, sustituir la palabra rebaño, que a veces tiene connotación negativa y es utilizada por grupos antivacunales, incluyendo el concepto de borrego, ha sugerido sustituir este concepto por inmunidad de colmena, que da una sensación de nuevo de comunidad social y es mucho más positiva que la del rebaño. Pero vamos a ver cómo se calcula la inmunidad de rebaño, que es distinta para cada agente infeccioso. Se calcula el modo más simple partiendo de esta fórmula tan sencilla que veis, que es 1 menos 1 partido de R0, donde R0 es la tasa de transmisión de la enfermedad que se llama el número reproductivo básico. Por ejemplo, para el sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa, una persona puede contagiar a 18 o 20 personas por, por contacto. Entonces, esta R0 sería de 18 a 20. Si ponemos 1 menos 1 partido de 20, nos sale que necesitamos un 95% de la población vacunada para conseguir inmunidad de rebaño, es decir, para que aquellos que no se vacunen queden protegidos. Esta R0, como os decía, cambia para cada enfermedad. Para una tan reciente como es el COVID-19, esta R0 en los momentos iniciales de la variedad de Wuhan era entre 2 y 3, cada persona podía contagiar a 2 o 3, por lo tanto se calculó que la inmunidad de grupo necesaria era del 70%. Pero si nos vamos a variantes más modernas que se transmiten mucho más, esta R0 puede subir a 6 o incluso a 10, lo que nos obligaría a conseguir una inmunidad global de un 90% para alcanzar esta llamada inmunidad de rebaño que, como veis, es un concepto teórico. En la tabla simplemente reflejar que para que funcione esta inmunidad de rebaño tenemos que tener vacunas con mucha eficacia, si la eficacia es baja no la alcanzaremos nunca, tenemos que tener vacunas con mucha eficacia y tenemos que tener una población con una alta tasa, un alto porcentaje de vacunación. Esa es la única situación en la que se alcanzaría la inmunidad de rebaño. Vamos a ver como ejemplo de la inmunidad de grupo cómo evolucionaría el sarampión en nuestra sociedad en función del número de personas que tengamos vacunadas. Eh, vais a ver aquí a tres eh, humanos, los humanos en azul son sanos sin vacunar, los humanos en amarillo son personas que ya se vacunaron y los humanos en rojo son los que importan a nuestra ciudad, a nuestro grupo, la enfermedad. Si no tenemos a nadie vacunado, pues por mucho que seamos todos sanos, como veis, llega la enfermedad y con esta contagiosidad que tiene el sarampión puede infectar a todo el mundo. Ya a partir de un 25% se ve cómo personas no vacunadas resisten y siguen ahí en azul. Según vamos aumentando el porcentaje de personas vacunadas, vamos viendo que las personas no vacunadas en azul no todas ellas se contagian y si ya vamos a los dos últimos al de 90 y al 95% de población vacunada, que veis que está la inmensa mayoría del grupo en amarillo, por lo tanto, los pocos que están en azul prácticamente no se contagian porque el grupo les está protegiendo. Este es el objetivo de la inmunidad de grupo y en el caso del sarampión, España es un país que ha alcanzado una inmunización del nivel del 96% y es un país envidiado por muchísimos otros porque tenemos muy buena cultura vacunal. Pero bueno, distintos microorganismos han tenido distintas tasas de transmisión a lo largo de la historia y ahí veis que esa, ese número básico de transmisión que lo tenemos en el, en el eje X cambia, incluso en el caso de la pandemia por el SARS-CoV-2 ha cambiado debido a las distintas variantes, mientras que la variante original de Wuhan estaba entre el 2 y el 3, una persona contagiaba a dos o tres personas, veis cómo se ha desplazado a un número entre el 6 y el 10 para variantes más recientes, más modernas, como la variante Delta. Y esto hace que la inmunidad de rebaño que se necesite sea mucho mayor. La más contagiosa, como veis también en la gráfica, es el sarampión. En el eje Y, que no lo vamos a mencionar hoy, estaría el grado digamos, de mortalidad, la, la mortalidad que, que tienen cada una de estas enfermedades que pueden ser susceptibles de vacunar. Y veis que hay muchas de ellas que tienen una mortalidad pues, por debajo de un 1%, pero hay otras que llegan casi al 100%. Pero esta inmunidad de grupo tan sencilla que hemos calculado es así, pues no. Hay que tener en cuenta una serie de variaciones y no os voy a aburrir, esta gráfica es muy visual e incluye dos de las variables, pero hay incluso más. Si las vacunas no son 100% eficaces, porque no, no tenemos ninguna vacuna para ninguna enfermedad infecciosa que tenga una protección del 100%, ya la inmunidad de grupo nos va a costar un poco más. Si la duración de la inmunidad que nos da una vacuna... ¿Cuánto dura? Si nos dura unos meses, nos lo va a poner más difícil. Si nos dura un año, bueno, y si nos dura cinco años, pues mucho mejor para conseguir una inmunidad de grupo rápida. Otra cuestión importante es que algunas de las vacunas detienen o protegen de tener enfermedad grave, pero no protegen de transmitirla. Entonces, eso también nos altera el cálculo de la inmunidad de grupo. Y por último, y no mucho menos importante por eso, las variantes. En el caso de la COVID-19, por ejemplo, sabemos que algunas variantes, como la variante Delta, es muchísimo más transmisible que la variante original, la variante cero de, de Wuhan. Eso significaría que para conseguir la inmunidad de, de grupo necesitamos mucha más población vacunada. Así que veis en el primer gráfico cuánta población se tendría que vacunar según... Eh, la eficacia de las vacunas y según la duración de la inmunidad, pero os he dicho que hay más variantes, y eh, esto sería para el primer momento, con lo cual necesitamos un número de personas vacunadas muy alto. Y eso sí, cuando ya pasen dos o tres años que estamos vacunando a toda la población, el número de personas a las que tengamos que vacunar cada año, como veis, caerá en picado si conseguimos vacunas eficaces, si conseguimos que la inmunidad sea de larga duración y si controlamos el que aparezcan nuevas variantes. Para terminar eh, con este tema de la inmunidad de grupo, deciros que cuando se evalúa qué porcentaje de la población está vacunada, solemos ser muy eh, ombliguistas y mirar solo uno de los efectos de la inmunidad, que son los anticuerpos. Los anticuerpos los tenemos en la línea amarilla. Hay muchísimas otras reacciones inmunitarias a cualquier infección. Estamos viendo el ejemplo de una infección por un virus y como veis hay un primer momento, los primeros cinco días que lo que funcionan son las defensas naturales de nuestro organismo ahí están los que se llaman interferones y esas células NK que significa asesinas naturales esas actúan en los primeros días y hay veces quienes nos enteramos de la infección porque ellas se, se, carga, se encargan de quitarlo de en medio el virus si no pueden con él sigue creciendo que lo tenéis en verde y alcanzaría al máximo más o menos al día 5 después de habernos infectado y ya empiezan a aparecer los elementos de las defensas de élite. Como veis ahí, el primero que aparece son las células T, que son las la línea azul. Luego aparecen los anticuerpos, como decíamos, que era la, la línea amarilla. Y si todo esto funciona, como veis, a los 11-12 días nos hemos eliminado completamente el virus. Así que este sería un poco la dinámica de acción de los distintos elementos de las defensas. Y solamente ponerlo aquí, hablando de inmunidad de grupo, para deciros que a veces nos quedamos con una visión de la inmunidad muy cuadriculada, si miramos solo los anticuerpos, porque las células T también se quedan circulando en nuestra sangre, pueden durar años. De hecho, para el SARS-1, que es una enfermedad del año 2003, 18 años después hay personas que tienen todavía memoria inmunitaria y bueno pues esto nos da una cierta esperanza de conseguir una inmunidad duradera frente a muchos patógenos. Muchas gracias y seguimos viéndonos en otras entregas.